Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosso, fundador del Templo Luciferino Semillas de Luz. A todos mis seguidores una abrazo muy especial, un saludo desde el Templo Luciferino. Espero tenerlos muy pronto nuevamente por acá. Hace poco hicimos una reunión en donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con 200 seguidores, con 200 señalos. El Templo Semillas de Luz está en mi propiedad, dentro de mi propiedad privada. ¿Okay? esto aquí no es público, no está abierto al público en general les hago esa aclaración muchos piensan que van a llegar, que van a tocar la puerta y que yo lo voy a abrir, no esto no está abierto para todo el público es un grupo de, de personas muy selecto el que se acerca aquí al templo y yo dentro de mi propiedad lo recibo con el mayor agrado Sí, pero todo es con cita previa la invitación es a las personas que, que, que nunca se si han decidido hacer un pacto con el señor Lucifer a que lo hagan, no esperen un instante más ok cada minuto que pasa es un minuto más de sufrimiento para usted, para su familia. ¿Qué hacen ustedes No se en las religiosas? Pidiéndole a otros dioses, mestimos, a otros dioses que no le escuchan. Y que si le escuchan, no le responden. Yo creo que es el momento de hacer las cosas de una manera diferente. Es el, monero, el momento, perdón, de empezar a cambiar de vida. Y ver las cosas de una manera totalmente diferente como tú lo han venido enseñando desde niños. Es el momento de hacer un pacto con mi Señor Lucifer contáctenos ya, desde cualquier parte del mundo le enviamos un proceso a distancia o los asesoramos directamente acá en este maravilloso templo luciferino para que usted cambie de vida y haga un pacto con el Señor Lucifer. obviamente usted o se tiene que comprometer obviamente eso es un proceso si lo quiere hacer a distancia, le enviamos un proceso, un proceso a distancia por whatsapp o lo quieren hacer acá en el templo, se hace en tres ceremonias privadas no importa el país donde se encuentre solo contáctenos y le damos las pautas para que le vaga, sea acá en el templo o a distancia. Pero, como ya les mencioné, se tienen que comprometer. Contácteme ya al WhatsApp 315-630-4823. 315-630-4823. No olvides suscribirse a mi canal y darle a me gusta, dedito arriba. Atrévete ya y déjate sorprender.